Bueno, qué bien, excelente, qué cosa, excelente. Dios. Algún día llegaremos. Ey, Yo soy de San Francisco de Macorís. ¿De qué zona es usted de acá, Faustino? Eh, en el bron, aquí en No, el de don. San Francisco, ¿de dónde es usted? Yo soy de los Grullones, ah. Segunda etapa. Ah, muy ah, bien. bien. Trinitaria, calle Trinitaria, número 67, en Sánchez Gruyón, Segunda etapa. Vaya el saludo para un nuestros saludo, amigos de... Un saludo, un saludo al barrio entero, que <risa> pues es mi barrio. Pues muchísimas gracias don Faustino a usted gracias, y, Faustino. y abrazos desde acá a la distancia y a toda su familia allá en Nueva York. Qué bueno que las cosas han mejorado. Vamos nosotros a continuar con el programa. Tenemos ya eh, a la doctora Andrea Manjarres, psicóloga, que estaremos hablando de un importante o interesante tema, la importancia de la psicoeducación en la pandemia. Buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno estarlos viendo por aquí. Y bueno, eh, este tema de la psicoeducación tiene más relevancia que nunca. O sea, si nos damos cuenta, le, con esta apertura económica y veíamos las imágenes, los videos, las personas están saliendo de manera masiva a la calle. Entonces, ¿qué necesitamos? Psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? Es un nivel de atención primaria donde hacemos promoción para conservar la salud, salud tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, en este momento, a nivel físico, todo lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad tiene que hacerse todavía más fuertes las campañas de bioseguridad, verdad? La promoción que las personas lo sepan y esta responsabilidad desde luego en parte es del estado pero también estos esfuerzos de psicoeducar a la población tienen que replicarse por parte de instituciones públicas y privadas. ¿cierto? Las empresas también tienen la obligación de seguir psicoeducando a sus empleados, de dar de crear protocolos para sus empresas, todo lo del distanciamiento social, lo del uso de los equipos de protección, lavado de manos y demás. Lo mismo las, cualquier otro tipo de institución, que tenga contacto con sus clientes, con sus colaboradores, el seguir replicando estos mensajes. De igual forma nos pasa por el lado de la salud mental. Es muy importante, pero muy, eh, tener claro cuáles son los hábitos que necesitamos en este momento para mantener nuestra salud mental. Recordemos nuevamente que si nuestro sistema inmunológico ¿verdad? está deprimido y esto uno, uno de los factores que puede deprimir el sistema inmunológico, es el estrés, la ansiedad, en general, el mal manejo. Entonces, si yo no tengo un buen manejo emocional, es uno de los factores que puede contribuir a que mi sistema nervioso, mi sistema, perdón, de defensas inmunológicos se deprima. Entonces, si se deprime, soy más vulnerable, no solamente a este virus, sino a cualquier tipo de patología, al igual que el cerebral. Cualquier eh, patología preexistente, cualquier enfermedad que usted tenga. Entonces, en este momento los invitamos a que participen activamente en las diferentes actividades que están haciendo las instituciones. Ojo, colegios, ¿verdad? Escuelas, liceos, tienen que estar haciendo el trabajo de educar a las personas para el manejo de emociones. Y. Cuando hablamos de psicoeducación no es cuestión únicamente de dar teoría, de, ay, el sistema nervioso esto, el sistema inmunológico esto, las emociones esto, sino dar lo que uno a veces llama tips, o sea, las pautas concretas de cómo las personas pueden aplicar esto y entonces cómo las personas pueden... No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Sí, sí, sí, claro, doctora. Entonces, a propósito de esto de eh, la psicoeducación, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, a propósito de que ya se ha aperturado un tanto la economía y que de cierta forma, aunque se mantiene la cuarentena, eh, en algún momento tendremos que salir con nuestros niños? Eh, ¿Qué estrategia utilizar eh, para convencer a los niños de usar la, la, la mascarilla, yo tengo uno que tiene va a cumplir tres años y es un es un espectáculo para poder ponerle la, la, la mascarilla porque él, él se resiste a que se la pongan. Eh, ¿Qué estrategia, qué sugerencia usted nos puede dar con relación a esto? Mira, ya, ya mira en este momento como te ves, ves que tu rostro está muy alterado, o sea, está muy diferente sí, a como sí. es normalmente. Entonces, en nuestros niños chiquitos esto asusta. Nuestros niños wow. están asustados de ver, pero ¿qué es lo que le pasa a papi en la cara? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Aquí quiero contar una anécdota? En estos días estaba yo en mi carro, tenía que ir a recoger algo y le dije a Nicolás que me acompañara dentro del carro, sin sacarlo sí. del carro. Cuando Nicolás ve a la gente con las mascarillas, Nicolás hizo un ataque de pánico. ¿Qué, qué, qué o sea, da el doctora? Se, se tiró al carro en la parte de abajo, en posición fetal, el niño empezó a llorar, mm. y le, yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero ir para mi, pero mi amor, tú estás a salvo, estamos adentro del carro, no está entrando aire de ningún lado, tú estás, y empezó a llorar. Entonces, tenemos que estar conscientes que para, si para nosotros como adultos es difícil la asimilación de la situación, imaginémonos qué pasa con nuestros niños, ¿ok? Entonces, eh, hay que dejarlos expresar y explicárselo. Con los chiquitos, la mejor manera es un tipo de juego, o sea, explicarle, allá afuera hay un villano, eh, se llama eh, el virus, y nosotros tenemos unos superpoderes, los superpoderes de la limpieza, entonces eh, tenemos el superpoder de lavarnos las manos, tenemos un escudo maravilloso, dos escudos maravillosos, uno de ponernos el tapabocas, y el otro es ponernos eh, guantes, esos son nuestros escudos, o sea, cuando tú lo planteas de esa manera y ojalá comprarle, yo sé que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero en la medida de lo posible, ustedes saben que ahora están saliendo tapabocas, ojo, oh, de los que sí sirvan, ¿verdad?, porque sabemos que no todos tienen eh, la misma verdad No cuenta con las condiciones la tela para que uh -huh. no pase realmente el aliento y, y que realmente estén a salvo, pero de estos que han salido con muñequitos, de colores, estas gorritas que han salido junto con las viseras que protegen el rostro, ayuda mucho eh, a que los niños también se lo quieran poner. Por ejemplo, a Nicolás le compré uno de estos que son como de soldado y él se siente feliz porque él dice que él sale, eh, que cuando él se lo pone él está luchando, eh, y la recomendación que se da en algunos lugares, por ejemplo estos de tela, que no, que no funciona, cumple con los requisitos, si a la vez yo le pongo con tela de algodón, por ahí en la partecita de atrás, lo mismo, y en el medio le pongo un pedazo de, estas de servilleta de cocina, entonces, y hacemos la prueba esta famosa de, de la vela, de apagar, del fósforo, nos damos cuenta que sí funcionan, ahí sí cumplen con los requisitos, entonces lo podemos hacer de esa manera y es bien importante, bien interesante. Entonces hacerlo llamativo a los niños y que lo vean como un juego y decírselos, o sea, un tema serio, pero a la vez ponérselo de una manera lúdica, de una manera que ellos lo puedan entender, ¿vale? Y, y que si cuando se sientan tristes decírselo y decirle, mira, esto no pasa nada, por ejemplo, tú jugar con tu rostro, tú ves a papá, ahora tiene esto, no, decirles como cuando Spider-Man se pone la máscara para luchar contra los malos, Doctora. no pasa nada, porque es que los está asustando a los chiquitos, a la psicoeducación. Nosotros hablábamos en un momento del, de estos ciudadanos, por ejemplo, los que están en el metro, y ellos están conscientes de la realidad y del nivel de peligro que corren ahí. Lo toman a risa, a chercha, si se quiere, hasta se burlan. Mándenle este video a Danilo, preparen los hospitales, eh, duerman como anoche, que estamos como sardinas. O sea, un sinnúmero de. De comentarios inapropiados. O sea, no, no podemos entender qué piensa o qué pasa por estas personas. Amado lo decía, bueno, es que son sinvergüenzas. Eh, y nosotros como ciudadanos comunes, sin conocimiento de la psicología, de, decimos algunos comportamientos, es un irresponsable. Pero a nivel psicológico, ¿qué pasa por la gente que sabe que está en esta situación? Ellos están conscientes del peligro que corren. ¿Qué usted no puede decir? Bueno, tú sabes que cada ser humano es distinto, habrán situaciones diferentes. Eh, en estos días estaba leyendo un artículo eh, que escribió el doctor Vergés para el periódico. Precisamente, el doctor Vergés es un psicólogo de mucho renombre, un investigador muy importante de nuestro país. Y el, el doctor Vergés analizaba este fenómeno y él decía que una de las situaciones que ocurría era que los seres humanos nos sentíamos coartados, ¿sí? que sentíamos como que nos estaban quitando nuestra libertad y nos negábamos a aceptar esa parte de, oye, ¿por qué me tienes que quitar mi libertad? ¿Por qué me tienes que quitar mi libertad de andar, de coger? Aunque, ¿verdad? Hay argumentos de peso, una situación, pero sin embargo lo sentíamos y que muchas veces hay personas que sienten la necesidad de, entonces, no dejarse quitar esa, esa libertad como un acto de rebeldía, aunque eh, en este contexto, desde luego, no tiene tanta lógica, esa puede ser una de las situaciones. Otras, hay muchas personas, ustedes saben que hay muchas informaciones no todos los días sale una cosa en estos días había una información que en Italia, que descubrieron que esto no era un virus, que era una bacteria, entonces que todo esto era una, ¿verdad? una cuestión eh, para arruinar las economías bueno, entonces también tantas informaciones y desinformaciones cosas falsas o aquí allá, hace que Muchas personas creen un criterio diferente, ¿sí? Algunas personas, eh, por ejemplo, han politizado muchísimo lo que ocurre. Además, muy frecuente en nuestro país, ¿no? Un país muy politizado. Entonces, ah, no, esto es una estrategia del PLD para quedarse en el gobierno. Otros dicen lo contrario, esto es una estrategia eh, de la oposición para quitarle gobierno al PLD. O sea, no ven lo realmente importante, más allá de los partidos más allá de si hay elecciones o no hay elecciones, la vida y la salud. O sea, más importante que eso, vida y salud. Porque si no tenemos un país con vida, no tenemos un país con salud, ¿a quién van a gobernar? Entonces, eso también ocurre. Hay personas que le restan la importancia a lo real y se centran, por ejemplo, en asuntos políticos. Entonces, lo ven de esa manera. Ay, esto es falso, esto no es tan así, esto es el gobierno o es la oposición, entonces yo no le presto atención, yo me río, yo... Eso, ¿vale? Otras personas se centran en, en algunos datos de, ah, no, esto solamente le da a los mayores de 60, como yo no tengo 60, pues ya está, no pasa nada, yo puedo salir a la calle eh, y me junto con quien me junte y ya. Otras personas, eh, también eso depende del sentido de vida que tengas, ¿no? Otras personas dicen, bueno... Yo me moriré el día que mi Dios quiera y si mi Dios quiera que me muera hoy, pues hoy me muero no importa nada de la vida, la voy a gozar hasta que mi Dios me lo permita. O sea, eso, eso tiene que ver mucho con el sistema de creencias de las personas, sistemas de creencias. Por eso es muy importante que ahora que se están haciendo las campañas de educación, tanto a nivel de salud física como de salud mental, sean campañas dirigidas por profesionales de la salud no solamente por publicistas no solamente eh, que haga un diseño bonito del uso de mascarillas y que se lo pasen a todo el mundo, sino que sean personas profesionales que sepan de qué manera mostrar estas informaciones para que llegue a la mayor cantidad posible, de qué manera realizar campañas que sensibilicen, tocando los intereses reales de la gente. ¿Cuáles son los intereses reales? ¿Me importa mi familia? Ok, usted no quiere vivir su decisión y su familia... ¿Qué pasa si le pasa algo a sus hijos? ¿Qué pasa si usted llega a infectar a su madre? Sí, entonces, campañas donde sensibilicemos, ¿okay? Entonces, entiendo que acá ha habido un error también en términos de que no se ha integrado a profesionales de la salud mental junto con los otros profesionales que elaboran las campañas tanto en términos gubernamentales como en términos de instituciones públicas y privadas. Así es. Importantísimo. Así Pero ayúdame, ocurre. Andrea... André, ayúdame Andrea brevemente a aclarar esto. Cuando ocurren catástrofes, cuando hay una situación de crisis provocada por la mano del hombro, provocada por la naturaleza, se desarrolla un estado de solidaridad y de comprensión del entorno en el que tú te encuentras. Uh -huh. Pero en el caso de los dominicanos, eso no pasa. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Mira... Desde el primer momento vimos que hay una serie de desaprensivos, pero una serie, una cantidad de desaprensivos que están en la mejor disposición de romper todos los esquemas planteados para poder enfrentar la crisis, pero que saben efectivamente que lo que está pasando está pasando, pero no les importa, tampoco les importan los demás. ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Es lo que no entiendo. Yo no logro descifrar eso, lo que está ocurriendo en este país. Mira, yo creo que no solamente la sociedad dominicana, si nos damos cuenta, entiendo que esto está pasando en muchos países, ¿no? Los países que más han logrado tener control de esta situación tienen un factor en común y es la educación. ¿sí? Si nos damos cuenta, son países con un excelente nivel de educación, porque cuando hablamos de educación, no solo estamos hablando que sepamos de literatura, matemáticas, física, química, no. También estamos hablando de como, lo de, como lo define la UNESCO, competencias para la vida, competencias para la vida, el respeto por las autoridades, por ejemplo, es un aspecto que nos falla, Amado. O sea, esto que está pasando es evidenciar lo que ocurre en nuestro país con relación a la educación. O sea, no solamente tenemos una falla con los contenidos curriculares, con las competencias para la vida, no tenemos inteligencia emocional desarrollada, eh, no tenemos una educación con relación a prevención de riesgos y desastres, no tenemos respeto por la norma y la autoridad. O sea, para mí lo que hay de, de base es un problema de educación. La mayoría de los países que están controlando bien esto son los países que tienen un buen nivel de educación integral, competencias para la vida, incluso al tener un mal nivel de educación a nivel genérico, pues hay muchas personas que no entienden el concepto de lo que es un virus. Pues si yo no entiendo qué es un virus, no voy a saber cómo, eh, cómo reaccionar y qué importancia darle a esto, por más que me lo digan, porque es que era un concepto nuevo que yo ni tenía, ni lo comprendía. Y se supone que digamos conceptos como bacterias, virus, pandemia, son cosas que nos enseñan, ojo, en la primaria. Está, si lo revisamos en el currículo está en la primaria ni siquiera en la secundaria en la primaria pero si hacemos un sondeo en la calle ahora mismo, diga, usted tiene que ser un virus no que el coronavirus, no, que es un virus la mayoría de personas no va a eh, saberlo en lo básico entonces tenemos un problema de educación que más es increíble te compro, te compro. <risas> doctora yo quisiera terminar eh, diciéndoles algo muy importante, precisamente con el espíritu de hacer campañas psicoeducativas eh, dentro del programa o como parte de la finalización uh -huh. de un programa que se está realizando para eh, desarrollar en los psicólogos la competencia de brindar los primeros auxilios psicológicos vía Infote, una, una institución maravillosa que está aportando mucho al país en este momento, del cual orgullosamente soy parte, eh, estamos haciendo dos campañas de psicoeducación a través de redes. El día viernes, día de mañana, las personas, los psicólogos Pasado mañana, eh, escolares de la ADP, de nosotros, 60 de sí. nuestros psicólogos, van a estar realizando la campaña a las 10 de la mañana. Eh, a través de la página de Facebook de la ADP. Así que los invito a conectarse, a escuchar. Va a ser una campaña de cómo afrontar las pérdidas, no solamente los duelos, sino todas las pérdidas que hemos tenido durante la pandemia. El día sábado también eh, vamos a contar con una jornada de psicoeducación a través del canal de YouTube del CODOPSI, Colegio Dominicano de Psicólogos, donde también otros casi 60 colegas Van a hablar de tips para salud mental en pandemia. Va a ser el día sábado a las 10 de la mañana. Pueden encontrar todas las informaciones a través de Facebook y de Instagram, tanto de los diferentes psicólogos como de estas dos instituciones, ADP, Nordeste y Codopsi. Muchísimas gracias, doctora Andrea Manjarres, por todas las orientaciones que nos ha brindado en el día de hoy. La necesitamos. Vamos en, <ríe> este, claro. en este momento a